Amén. Y miren, eso del PRM escribió Andrés L. Mateo. Lo insólito, porque eso no, oigan, eso no tiene pie ni cabeza de que este partido quiere habilitar a Danilo Medina, que como dice Pablo Macquini, podría ser el verdugo de ellos. Son una cosas insólitas, porque como dice otro escrito de Claudio Acosta, un gran periodista que escribe en el periódico hoy. Dice Claudio Acota, si solo danilita, eso se entiende que los danilitas porque están en la papa. Y le ha ido bien que Danilo lo ha enriquecido. Si solo danilita que quieren habilitar a Danilo, eso se entiende. Pero un partido de oposición, el partido que quiere entonces que... Yo diría que ese partido no merece ganar unas elecciones de PRM. Sinceramente se lo digo. Pero además... Porque eso es algo antipolítico. Por eso es que a veces yo pienso lo que dice leonel Fernández, que van a durar hasta el 44. Porque con estas estupideces en la oposición, eh, eh, uno, uno no le encuentra pie y en pisar. Pero no son uno ni dos. La gente de, de, de, de, de, de, que son opuesta al PLD, que están hoy sorprendidos con esta actitud de ese partido. Una cosa insólita. Buenas tardes. Omar, sí. ahí fue que ella acabó de, de meter los dos pies en un solo zapato es se está creyendo una cosa Ajá. y lo que está es bajando punto con esa con, Pero con claro. el, esa forma de, de actuar, porque ya nosotros digamos, bueno pues yo no hay oposición porque lo que, no hay oposición no hay oposición, pues, así mismo es, entonces así. tú crees que tú te vas a sentir ahí a votar ¿eh? Por, por, por una, una cosa si tú te sientes hasta, hasta humillado y avergonzado así, con eso así. Eso es lo que dé vergüenza Lo que dé vergüenza Y date cuenta que aquí todos, todos están calladitos Todos los, los dirigentes de PRM están calladitos, no están haciendo nada Pero oye, ahora que tú hablas eso de que están calladitos Hoy hay un escrito de alguien, que no recuerdo quién es Que cuando yo leí eso, señores Habla y, y, y, y la peor parte lógicamente es al PRM porque es el partido de oposición ustedes han escuchado como dice esa persona algún político eh, eh, eh, él dice los ah no ya sé dónde es, se lo voy a buscar para que no para que no digan que yo exagero se lo voy a buscar para que no digan que yo exagero, ustedes mismos lo van a escuchar esto, esto es una pequeña columnista de opinión del instituto diario, pero que no tiene desperdicio. Ustedes verán esto. Ustedes verán para que ustedes se echen para atrás. Eh, políticos insensibles. Oigan esto: políticos insensibles. Mírenlo ahí para que no digan que eh, eh, o, a mí me gusta hablar, es con pruebas todo. Políticos insensibles. Y cuando yo le lea lo que es. Ustedes van a entender, estos políticos no valen dos pesos, casi ninguno, de ninguno de los partidos, señores. Ustedes verán esto. Bueno, eh, eh, como hay, hay bregas para poner, miren lo que dice aquí. Los políticos en su euforia de la pre-campaña electoral han perdido la sensibilidad humana frente a estos abominables que han conternado a la sociedad dominicana. El asesinato de Aníbal González, la abogada que mató el bandido este que estaba preso y lo soltaron y debió estar preso y que le había dado siete puñaladas. El asesinato de Aníbal González, precedido de una serie de sucesos bochornosos, al parecer no ha llamado la atención de la dirigencia política. que ha hecho muchos? O sea, ¿Se han quedado callados? ¿Ninguno han hablado? Ninguno ha hablado. ¿Ustedes han escuchado a un dirigente político de gobierno o de oposición? Nada. Calladito, son insensibles. Tras el asesinato de a, a, a nivel y del suicidio de su esposo, sale a relucir que en los primeros seis meses de este año, 1.238 mujeres se han acercado a las autoridades en San Pedro de Macorís solamente para denunciar que fueron acosadas por su pareja. Y los políticos no dicen nada, nada. Buena tarde. Buena tardes, buenas tardes. Buena Sí, sí, buena. Adelante. Soy yo, Omar. Sí. Es posible a usted que una cosa es hipólito. ¿Usted sabe que hipólito es lo que vive hablando tontería? Porque Luis Abinader nunca ha hablado de eso, que es el verdadero candidato del partido. Ningún político ha hablado de eso. Y muestran insensibilidad humana. Y lo que están dando es asco Y con el comportamiento Y además con eso de la habilitación de Danilo Que es el opositor Y que además Es una vergüenza hablar y que de modificar una constitución Y que para complacer a una persona Que ya ha sido ocho años presidente Como si esto fuera una cosa que Danilo tiene que ser presidente ¿Y ¿Por qué? Si en este país hay casi 11 millones de habitantes, ¿cuántas personas de esos 11 millones de habitantes no pueden ser presidentes? ¿Por qué tienen que habilitar? Que eso es debido a muerte, que también hay que habilitarlo. Y que ser partido principal de oposición, que tenga eso, una vergüenza y lo que dé asco. Lo que dé asco, pero lo grande del caso que me dijo alguien, hoy en un supermercado que yo estaba, que sí que le escuchó cuando Paliza dijo que sí que le estaba de acuerdo. Esto es un partido así, no merece, no merece ganar elecciones. Es una vergüenza, vamos a estar claros, pero además son tan estúpidos que ahora están ellos con eso demostrando que quieren pedir a las elecciones de, de, de febrero porque se dice que es el argumento, unificar las elecciones congresionales, municipales y presidenciales. Y ustedes verán, después que la unan? Entonces después que hagan otra modificación, porque es una mojigatería, que nos tienen de relajo a nosotros. Después entonces van a querer separarla, porque no, porque qué sé yo qué, y, y no tienen ni ese relajo. Adiós, pero miren si yo le estoy hablando mentira. Las elecciones las separaron en el 98. Fueron separadas. Fueron elecciones en el 96 de presidente y en el 98 de senadores y de síndicos, en el 98. Volvieron y la juntaron en el 2010. La juntaron, porque de que eh, separada, que se gastaban muchos cuartos. Volvieron y la separaron. Ahora porque, que todavía no se ha iniciado la primera vez. Y ya la quieren di que juntar. Y qué maldito relajo y qué maldito político es que nosotros nos gastamos. Pero miren esto, en cuatro años. Se modificó la constitución en 2010 y luego en 2005 pa, pa, para solamente el tema de la reelección. Nada que beneficie al país y al pueblo. No ha habido como en esos países cuando las constituciones se modifican de cada año un día o de cada 100 años un día, vamos a decir. Se modifica para buscar... Eh, Fórmula que hagan crecer esos países en el aspecto económico o sea, Aquí no, aquí la modifican es porque un presidente quiere quedarse Y hay que eh, permitir la reelección, solamente para eso Ahí no se habla de tener un mejor sistema educativo eh, Una modificación de la constitución para que se consagre Que el dominicano tiene que tener mejor salud y que el dominicano sea favorecido No, no, ahí no se habla Es porque un carajo a la vela Se le metió a presidente Que tiene que quedarse Y hay que modificar para que se quede Una vergüenza el país, señor Una vergüenza Eso es lo que nosotros somos Una vergüenza Que el extranjero que viene aquí Tiene que reírse de nosotros Y, coge, y, y, y, y lo que damos es pena Tan sencillo como eso Y este tipo de político Que nosotros nos gastamos Cada día más desprestigiado. Lamentablemente señores, vámonos a la segunda pausa.